Vamos a trasladar a Mariara en el Estado de Carabobo, se realiza una caravana en apoyo a la enmienda constitucional y allí pues hace su llegada el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez. Se encuentra arribando hacia acá, hacia este lugar para realizar esta gran caravana de la alegría, esta gran caravana por el sí a la enmienda constitucional. Vemos como gran cantidad de personas se encuentran abarrotando todo lo que es este sector, esta carretera Mariara San Joaquín del estado de Carabobo. ...específicamente en el sector de Mariara... ...vemos como gran cantidad de personas se encuentran acolpando todo lo largo y ancho de esta carrera... ...con el objetivo de ver al presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías... ...vemos como el presidente de la República se encuentra acompañado de los ministros de comunicación... ...el ministro de alimentación, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez... ...asimismo como de la presidenta de la Asamblea Nacional... La diputada Silvia Flores. Tenemos gran cantidad de todo, de todo este lugar para apoyar el sí a la enmienda constitucional. Recordemos que nos encontramos en el municipio Diego Ibarra, en el estado de Carabobo, donde hay una población de más de 100.000 personas. Hay una conformación de más de 50 consejos comunales que en todo este municipio han resguardado y ayudado a arreglar los diversos problemas que la comunidad ha enfrentado. En este día caluroso, el día de hoy, en el estado de Carabobo, vemos como gran cantidad de personas se encuentran acompañando al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Toda la población que presenta se encuentra apoyando el sí en la enmienda constitucional. Decía sí, la calidad de vida. Recordemos que más de 10 años de revolución bolivariana, más de 2.700.000 personas han salido de la pobreza general. Asimismo, más de 2.100.000 personas de la pobreza extrema. Recordemos que somos el país más igualitario de América Latina, ya que en 10 años de revolución se ha alcanzado la mayor igualdad de nuestra historia. Es decir, un 0.4% en la escala de Gini. Recordemos que esta escala es la que mide la desigualdad ...de distribución de ingresos a nivel mundial. Recuerden también que en estos últimos 10 años los venezolanos... ...tienen la esperanza de vida más alta en educación, en ingresos... ...y por eso se pasó de un rango medio a un rango alto. Vemos entonces cómo todas las personas se encuentran... ...recorriendo y apoyando al presidente de la República... ...acompañándolo en esta gran caravana... ...que se está realizando por el Estado Carabobo en apoyo a la enmienda constitucional para este próximo referendo que se celebrará este 15 de febrero es importante destacar que en estos 10 años de revolución el gobierno, el gobierno bolivariano ha tenido casi más de 24 millones de personas un 88.9% de la población a través de la misión barrio adentro También es importante destacar que durante estos 10 años de revolución, la educación venezolana se liberó del analfabetismo y la escolaridad. Y se ha incrementado progresivamente hasta llegar a un 93.6%. Tenemos que recalcar que en este sentido, a través de los convenios con Cuba y Venezuela, la misión Robinson ha logrado sacar a Venezuela del de analfabetismo. Vemos cómo las personas se encuentran... De esta forma, viendo al presidente de la República saludando y felices de que el máximo mandatario nacional se encuentre recorriendo y supervisando este sector Ajá, del María país. a es escuchar a través de la señal del sistema nacional de medios públicos como las, las canciones de toda esta campaña se encuentra en todo el recorrido hay que destacar también que el presidente de la república en su discurso de eh, las líneas de Chávez eh, la columna de opinión que el tren posee ratificó e indicó que no hay mejor encuesta que la caremos el domingo 15 de febrero, día en que debemos lograr el triunfo del sí por la avalancha completa. Eso solo se logra con los votos reales del pueblo y los trabajadores, la juventud y los estudiantes, los hombres y las mujeres, en fin, de nosotros los patriotas. Vamos pues al doble ataque blindado, así lo catalogó el presidente de la república a esta fase de la campaña, pre de la campaña hacia la enmienda constitucional. Recordemos que esta enmienda constitucional establece la aprobación de varios artículos y la modificación de varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero recordemos cuál es la pregunta, la pregunta a esta enmienda constitucional para ser aprobada este 15 de febrero es ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162? 174, 192 y 230 de la Constitución de la República tramitada por la Asamblea Nacional que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de que cualquier ciudadano ciudadano pueda ser electo por un cargo. Con el tiempo establecido, constitucionalmente dependiendo de su elección, exclusivamente del voto popular. En este momento el Presidente de la República se encuentra pasando por el Hospital del Pueblo Simón Bolívar de Mariara. ...uno de los lugares más emblemáticos de este lugar... ...ya que en este lugar el mismo Presidente de la República... ...lo reinauguró con una inversión de más de 82.6 millones de bolívares fuertes... ...esta es una de las obras que la revolución... ...que la misión Barrio Adentro... ...ha creado aquí a través del impulso que el gobierno bolivariano le ha dado... ...con la transformación del poder popular... ...este hospital del pueblo, Simón Bolívar... ...ha atendido a toda la población que se encuentra en esta zona del de centro del de país. Vemos cómo las personas salen de los carros, salen de las casas, recorren y de esa forma siguen al camión que trae al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Recordándolo en la pregunta... Acerca de esta enmienda constitucional. Es importante también destacar el significado que tiene esta enmienda y la aprobación de este artículo, ya que con esto aprueba la persona, vecina y la ciudadana, la enmienda que amplía los derechos políticos del pueblo, para que cualquiera pueda ser postulado como candidato o como candidata para el mismo cargo. Amigas y amigos, continuamos a través del Sistema de Medios Públicos de Venezuela en esta gran caravana en apoyo a la enmienda constitucional. Nosotros vamos a estar recordándoles a ustedes que esta transmisión es en vivo y directo vía satélite a través del Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela. ¡Pueblo Siva!